Hola, te saluda la MBA Ingeniera de Sistemas Judith Paredes Saavedra. y en esta oportunidad te voy a compartir información acerca del software 100% web Gestión Estratégica Integral a través del Club Tablero de Comando. Bien, permíteme hacerte dos preguntas antes de empezar a explicarte la funcionalidad del software 100% web. Como podemos apreciar aquí en la imagen, vemos a un carro que está en la autopista y está yendo a una velocidad muy alta. La primera pregunta que te voy a hacer es la siguiente. ¿Qué función cumple en un carro el marcador de aceite, el marcador de gas o el marcador de combustible y el marcador de velocidad? Imagino que habrás pensado que son indicadores que permiten ver el estado en el que se encuentra el carro, ¿verdad? Bien. La segunda pregunta que te voy a hacer es la siguiente. Si el marcador de combustible estuviera en rojo, ¿tú qué harías? Imagino que solucionarías el problema antes de continuar, ¿cierto? Esto es lo que vamos a empezar a ver ahora. Bien. Vamos a empezar con la explicación del software 100% Web Gestión Estratégica Integral. Para ello, tú necesitas tener acceso a la dirección URL del software, necesitas también tener creado un usuario y una contraseña. Bien, como yo ya tengo creado mi usuario, simplemente voy a ingresar acá. Voy a ingresar la contraseña y voy a darle clic en este botoncito que indica entrar. Voy a esperar que el sistema cargue los datos. Eh, por defecto, el sistema va a cargar en el periodo 2017, así que ustedes tienen que ubicarse con el signo menos en el periodo 2016, porque es allí donde hemos cargado los ejemplos para que ustedes puedan visualizar. Bien, les voy a explicar un poco la parte de las opciones acá en el lado izquierdo del navegador. Tenemos la parte del registro, donde nosotros vamos a poder parametrizar ciertos valores en el sistema, por ejemplo, ingresar las áreas eh, o el organigrama de nuestra empresa. También vamos a ingresar los colaboradores, vamos a definir nuestras unidades de medida, etc. Acá en esta opción de planificación, el sistema nos permite ingresar, por ejemplo, los objetivos estratégicos, los indicadores, eh, los planes de acción, los proyectos y aquí en la parte de seguimiento, nosotros vamos a poder eh, tener la opción de crear, por ejemplo, gráficos, de poder crear reportes para poder ir viendo el estado en el que se encuentra nuestra organización. Eh, de la misma forma, en el análisis de gestión, tenemos, por ejemplo, la posibilidad de revisar aquellos datos que no han sido actualizados, de los objetivos estratégicos de los indicadores o de algún proyecto. En la parte posterior, herramientas ¿no? y la parte de importación es una parte más técnica, es la parte del cómo vamos a cargar los datos y cómo vamos a hacer la integración con diversas bases de datos o sistemas de información que contemos en nuestra empresa. Bien. Eh, para empezar ya a explicarles el ejemplo que vemos aquí en pantalla, es el, el caso de una universidad que está utilizando la metodología del balance scorecard. Pero podría de repente ser también el caso de que utilicen la metodología, por ejemplo, de dirección por objetivos, de hosting handling, de sistemas integrados de gestión o la metodología del plan operativo anual. ¿Sí? Entonces, este software te permite poder visualizar el estado en el que se encuentra tu organización. Puede ser universidad, puede ser eh, Empresa consultora, puede ser de repente una entidad pública o privada. Entonces, tú a través de este eh, software vas a poder estar informado, vas a poder tomar decisiones eh, oportunas dado que contiene, contienes o obtienes la información en tiempo real. E Incluso eh, la bondad que te da el sistema es que te permite incrementar tu nivel de proactividad en una organización. Es decir, que tú no vas a esperar que el problema ocurra para que seas un apagador de incendios, sino al contrario, te va a permitir el software tomar decisiones o acciones antes de que los problemas puedan suceder. Bien, esta universidad, eh, el caso de esta universidad, trabaja con cuatro, con cinco perspectivas y tres temas estratégicos. Aquí podemos ver. Eh, por ejemplo, este objetivo estratégico que nos dice contribuir en la transformación socioeconómica de la región. ¿Qué podría ser de repente algún objetivo estratégico de tu empresa? En la parte derecha que muestra este objetivo estratégico es el estado actual en el que se encuentra tu objetivo. Por ejemplo, eh, aquí los datos vamos a poder visualizar que se está controlando a través de de los meses, de enero a diciembre se está midiendo este objetivo estratégico y que los datos nos dice acá la figura solamente se han ingresado hasta el mes de octubre. Y el mes de octubre nos indica que sí se alcanzó la meta. En la parte derecha vamos a poder visualizar el gráfico del objetivo estratégico, pero de forma acumulada. Para este ejemplo se ha tomado colocar o sumar el acumulado y tomar un promedio de ello. En La visualización acá del, de los colores lo van a poder visualizar acá en la parte posterior donde dice, por ejemplo, resultado nos indica que verde es meta alcanzada, amarillo es precaución, rojo peligro y azul es que superó la meta. O pueden ustedes visualizar en este objetivo estratégico una marca de color gris. Esa marca nos indica que el valor está desactualizado. Y es cierto, si nosotros entramos, por ejemplo, al gráfico para poder analizar, ya acabamos el periodo anual, ¿cierto? Entonces, los datos deberían, deberían estar prácticamente registrados hasta el mes de diciembre. Pero aquí nos indica el objetivo estratégico, que los datos no se han ingresado más que hasta el mes de octubre. ¿Sí? Eh, podemos regresar con esta opción o podemos regresar también cerrando aquí la imagen. Bien. Y seguimos analizando este objetivo estratégico, las opciones que nos da, por ejemplo, aquí. Ya se marcó nuevamente el... El gráfico, podemos ver el registro si queremos entrar a analizar a modo más detallado este objetivo estratégico, el reporte de seguimiento de repente, algún plan de acción que se ha ingresado. Y sí, a ver, vamos a ver si este eh, objetivo estratégico tiene un plan de acción. Sí, efectivamente tiene un plan de acción. El plan es plan para contribuir con la transformación socioeconómica. Tiene un responsable, tiene asociado actividades y también vamos a poder llevar el control de este plan de acción a través del GAN. Le hacemos clic en la opción GAN y vamos a poder visualizar el plan de acción y sus actividades. Aquí la pantalla está cargando. Le vamos a dar la opción expandir para poder ver las actividades, ¿correcto? Y, también para visualizar la vinculación de estas actividades. Incluso podemos trabajar en los planes de acción, por ejemplo, vinculando actividades no predecesoras. Es decir, primero tiene que estar eh, terminado esta actividad para que recién pueda empezar la actividad siguiente. Incluso también acá en el software podemos eh, ubicar la ruta crítica. no? La ruta crítica no es más que la ruta más larga que tiene eh, el plan de acción y que de repente al retrasarse una de estas actividades puede impactar con la fecha fin del plan de acción. Eh, la otra información que te dé el plan de acción, voy a, a, a desglosar un poco más acá, es, por ejemplo, la fecha de inicio, la fecha fin, cuál es la duración de esa actividad, cuál es el porcentaje que se, eh, que se está avanzando de esa actividad, cuál es la acción o actividad predecesora y cuál es el responsable de esa acción. También podemos hacer el seguimiento de este plan de acción a través de los colores. Miren, el color azul nos indica nuevamente de acuerdo a la definición del semáforo que hemos realizado. El azul es que se realizó a tiempo de acuerdo a las fechas que se han establecido y el color rojo de esa actividad es que prácticamente esa actividad no ha cumplido los parámetros que se han definido para esa actividad, ¿Sí? Bueno, salimos de esta opción de analizar el plan de acción y vamos a visualizar qué otras opciones más me da este objetivo estratégico. También puedo realizar el GAN, ya vimos, podemos visualizar los valores, los gráficos, la matriz de resultados, el árbol de gráficos. A ver, vamos a ver el árbol de gráficos. El árbol de gráficos va a mostrar eh, lo que es el impacto de acuerdo a la definición que nosotros hemos realizado, por ejemplo, de la causa y efecto. Aquí yo le estoy colocando ítems de verificación y me está mostrando también los indicadores asociados a ese objetivo estratégico. Yo voy a quitar para poder visualizar de una manera más, eh, más pequeña, más reducida. A ver. Voy a quitar las fórmulas y los ítems de verificación. Por ejemplo, aquí al momento de quitar eh, la fórmula y el ítem de verificación, yo puedo ver que este objetivo estratégico que es contribuir en la transformación socioeconómica está asociada a un proyecto. Y acá también puedo ver el estado en el que se encuentra este proyecto, a qué área pertenece y a qué responsable pertenece. Entonces, yo lo voy a... Ver colocar acá solamente que me visualice por ítems de verificación para poder visualizar la vinculación de causa y efecto de objetivos estratégicos, ¿Sí? Bien, ahora regresamos para seguir analizando otras opciones del software. También se van a poder encontrar con esta opción que es una opción de una marquita como un aspa de color verde eso indica que este objetivo estratégico tiene un reporte de seguimiento. Así que vamos a ingresar a ver qué es lo que hay en ese reporte. Ese objetivo estratégico en el reporte de seguimiento tiene eh, ingresado, por ejemplo, el planeado. Nos dice que pertenecer al ranking de las 100 universidades de América Latina es el objetivo o eso es lo planificado. Y en lo ejecutado se ha ingresado que la acreditación de la Escuela de Comunicaciones ha logrado su acreditación. Solamente se acreditó entonces a la fecha una sola escuela. Y en el resultado del reporte de seguimiento se ha colocado, por ejemplo, que se han logrado el puesto 144 del ranking de las 100 mejores universidades de América Latina. Y, bueno, de esta forma tú puedes ir ingresando tu reporte de seguimiento. Puedes incluso colocar acá los puntos problemáticos o los riesgos que has identificado para ese objetivo estratégico y posteriormente tomar medidas preventivas o correctivas. ¿Sí? Puedes enviar a tu correo electrónico esta información para analizarla. También puedes exportarla. Vamos a exportar este plan de acción. Por ejemplo, acá me ha... Eh, Descargado en formato Excel, ¿sí? Y aquí me sale la información que el sistema tiene registrado. Entonces, yo puedo imprimir esta información, puedo ir registrando, etcétera. Bien, ahora vamos a cerrar esta opción para ir analizando otros ejemplos. Bien, entonces, el mapa estratégico aquí te muestra el estado actual en que se encuentra tu organización. En este caso es el caso de una universidad. Eh, también eh, puedes vincular tu misión, tu visión, tus valores estratégicos. Simplemente son valores que se parametricen en el sistema, que se ingresan. Y en una reunión de ejecutivos que tú tengas, pues vas a poder simplemente visualizarlo haciendo clic acá en esta opción. También puedes descargar este mapa estratégico con la pantalla que tú visualizas ahí, acá. Solamente tienes que hacer clic en la opción que acabamos de hacer. Ahora está cargando en el, en el sistema. Muy bien, solamente tienes que hacer clic aquí para poder descargar esa, esa información de la pantalla del mapa estratégico y ya lo puedes visualizar en, el, en formato Excel. ¿Sí? Bien, cerramos esta información. Incluso tú puedes adjuntar archivos. Aquí hemos adjuntado un archivo como ejemplo, el plan estratégico de una institución que tú lo puedes descargar. En fin. El siguiente paso que vamos a ver es el dashboard. Sí que el software te permite crear. Aquí lo tiene activo por defecto el de una municipalidad, pero primero vamos a ver el de la universidad. ¿Correcto? A algunos de repente cuando lo, se loguean al sistema, cuando ingresan, van a ver el periodo enero, enero, y los, y los gráficos se van a mostrar de esa manera. Hay que colocar acá hasta diciembre para poder visualizar de forma más completa los indicadores. Este dashboard, por ejemplo, tiene acá una figura de, de barras, ¿no? Donde muestra la tendencia Solamente hacemos clic aquí para poder visualizar la tendencia, que es una tendencia descendente, ¿qué más? Eh, tenemos también la meta, que es una meta que, que prácticamente no es lineal, es una meta ascendente y descendente en algunos meses. Lo realizado, que es la barra, ¿no? Que te muestra el estado en el que se, que se va este, trabajando a este indicador. Y acá también tenemos otras formas de visualización del estado de los indicadores. También tenemos, por ejemplo, la opción de realizar eh, la figura de Pareto ingresando varios indicadores y haciendo una comparación. También tenemos el de burbujas. Aquí simplemente el de barras. Acá también eh, esta es otra forma de visualización del estado de indicadores como el de acá, por ejemplo, también este es de forma, la visualización es de forma semestral, ¿sí? Semestral. Bueno, eso va a depender de la forma cómo se configura el indicador, si está de forma anual, si está de forma trimestral, semestral, eh, mensual o diaria, ¿no? El segundo ejemplo aquí de un dashboard es el caso de una municipalidad que no, no quiso trabajar con la metodología del balance scorecard, sino simplemente ellos trabajan con el resultado de los indicadores de gestión. Ellos, por ejemplo, acá tienen un área que es el área de intendente municipal, tienen un responsable y ese responsable está a cargo de este indicador. Entonces, ellos quisieron trabajar bajo este esquema. Ahí ustedes eh, tienen el ejemplo para poder ir analizando las figuras o los gráficos estadísticos que el sistema te puede facilitar. Eh, la siguiente opción que vamos a ver es la matriz de resultados. Sí, vamos a esperar que cargue. Aquí podemos ver, por ejemplo, la matriz de resultado. Eh, uh -huh. Así es, la matriz de resultados te va a ir mostrando el estado en el que se encuentra tu indicador o aquellos indicadores que están siendo medidos de forma mensual. Por ejemplo, acá tienes el ítem, el nombre del indicador, el código, a qué área pertenece, a, a qué proceso pertenece, ¿no? o a qué perspectiva pertenece, a eh, la unidad de medida con la que se está midiendo, por ejemplo, unidades eh, números, pueden ser porcentajes, etcétera, ¿no? Eh, el periodo, también el periodo de enero, el acumulado, la tendencia, la polaridad del indicador, si mayor es mejor o menor es mejor, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, los rangos del, del semáforo que nosotros hemos este, definido inicialmente. Nuevamente, el responsable. Y si es un indicador estratégico, si es un indicador de calidad, si es un indicador este, operativo, etcétera, ¿no? Y ahí tú vas a poder ir explorando eh, la cantidad de información que este software te va a ir eh, permitiendo visualizar para que tú puedas ir controlando, para que tú puedas ir tomando acciones que de repente necesitas en aquellos indicadores que están en rojo o en aquellos indicadores que te están dando alertas tempranas como es el amarillo. ¿Sí? La siguiente opción es el tablero. En esta opción vamos a poder nosotros filtrar, que es otra forma de, de visualizar nuestros objetivos estratégicos. Es parametrizando el tablero. Por ejemplo, aquí yo he parametrizado que mis objetivos estratégicos los quiero ver por perspectivas, ¿no? Por mis cuatro perspectivas. Y también quiero ver mis objetivos estratégicos por temas estratégicos. Por ejemplo, yo quiero ver el de impacto social. ¿Cómo se encuentra? ¿En qué estado están los objetivos de impacto social? Miren, acá me dicen la meta y acá me dice lo real, ¿correcto? Sin embargo, tenemos el indicador que me está diciendo que marca en rojo. ¿Por qué? Aquí llegamos. Este objetivo estratégico tiene a su cargo o está vinculado con todos estos eh, indicadores con este objetivo estratégico. Y aquí me está mostrando el estado. Ahora, si yo quiero entrar a modo más detallado, puedo entrar al registro, puedo entrar al reporte de seguimiento, al plan de acción, al GAN, a los valores, al gráfico, a la matriz de resultados, al árbol de gráfico o al árbol impactado. También podemos visualizar aquí si este objetivo estratégico está vinculado con algún proyecto, eh, si tiene de repente algún reporte de seguimiento, ya vimos eh, la la interpretación de la aspita, ¿no? Bien. La siguiente opción es la opción de resultado por área, algo muy interesante, donde tú vas a poder visualizar el estado en el que se encuentran tus objetivos por área. Aquí, por ejemplo, el área lo puedes buscar por aquí, colocando el nombre del área, o también lo puedes buscar de esta otra forma, haciendo clic en el botón más. Y simplemente eligiendo la opción, ¿correcto? Esperamos un momento que cargue el sistema para visualizar los datos y tú vas a poder hacer un seguimiento de aquellos objetivos estratégicos, de aquellos indicadores, de aquellos proyectos, si es que tienes proyectos asociados y de aquellas acciones o planes de acción. Ahí te muestra los, el estado en el que se encuentra según el semáforo. Y, bueno, ahí te dejo para que tú puedas ir explorando y analizando más esta información. Eh, vamos a analizar ahora el resultado individual. Ya vimos por área, ¿no? Vas a ir viendo ahora el resultado individual de una persona. Para ello vamos a ir un momento acá para filtrar porque no vimos que salió el, mira acá, a ver, el objetivo estratégico. Muy bien, el resultado por área. de Este indicador, objetivo estratégico. Y el indicador, ahí está. Tú puedes ir viendo aquí. Eh, en este caso, eh, lo que está haciendo el sistema es visualizar solamente aquellos indicadores que están asociados a mi persona, o sea, como usuario. Que también tienes la posibilidad con el usuario eh, administrador, de visualizar el estado en el que se encuentran todos los objetivos estratégicos de todos tus empleados. Pero eso lo puedes hacer con la opción de usuario eh, administrador, ¿no? Puedes este, también visualizar eh, los proyectos que están asociados a esta persona. En este caso, yo no tengo vinculado a proyectos, ¿sí? Y, finalmente, vamos a ver la opción de pendientes. Acá tú puedes ver aquellos eh, reportes de seguimientos que están pendientes, eh, aquellos valores que están desactualizados, aquellas acciones que están atrasadas, si tienes eh, reuniones que están programadas. Por ejemplo, acá hay una reunión que, que dice presentación del software, gestión estratégica integral para la fecha 29 de diciembre del 2016. Bien. Bueno, y para finalizar, la buena noticia es que si un indicador se encuentra desactualizado, el sistema automáticamente te envía una alerta al correo electrónico indicándote de que el valor de ese indicador que está a tu cargo se encuentra desactualizado y tienes que ingresar los datos al sistema. Esto pasaría en el caso de que sea el registro de, de los indicadores de forma manual. Si estamos hablando de, de una vinculación entre base de datos o integración, pues prácticamente sería la integración entre base de datos. También te envía el software alerta cuando ingresas un plan de acción, cuando el indicador se encuentra en rojo. Todos esos parámetros de envío de emails lo vas a ir tú definiendo de acuerdo a tu necesidad. Esperamos que la información que hemos compartido acerca del software 100% web haya sido de gran utilidad para ti. Si deseas que simulemos el caso de la organización donde tú trabajas, puedes contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico o a través de la página tablerodecomando.com o a través del Skype. También te invito para que tú puedas dejarnos tus comentarios o alguna duda que tuvieras en la parte posterior del video. Nos vemos hasta una próxima oportunidad y muchas gracias por tu atención.